Sabes bien, ¿para qué vinimos? Estoy improvisando, tener una pista de primo, tú sabes cómo rimo, sabes cómo encimo. Ja, puedo rapear y te lastimo, ya tú sabes que canto elegante. Estoy pasando aquí frente de un restaurante, la gente me escucha en todos los parlantes. Yo brillo si ni siquiera porta un diamante ni oro, con cuatro brazos como goro. Está claro que así me condecoro. Muchos lloran pero no lloro, tan claro que el rap me sale por los poros. Lo que yo tengo un tesoro, muchos hablan como loros, no me importa lo que hable, es amable y detestable. No me hable mi voz inigualable, así que no me diga. Porque soy un real nigga. Cada vez que empiezo a rapear me sobran mil gigas, millones compones. Esto es no Esto es para rapear, esto no es para huevones. Yo no estoy en batalla, pero yo soy quien te calla. Muchos que tiran la toalla fallan. Está claro que lo mismo falla, puro fuego. Esto es para luego. Ya tú me escuchaste y luego no quiero ruego. Si tú no quieres ver la realidad porque eres ciego. Yo tengo mi legado y no lo entrego a nadie. Lo mismo en la calle y la calle ya me conoce. Voy a rapearte aquí hasta las 12 Yo soy un rapero real, no fotopose Ellos saben bien, eh, como pose, como 12, como toso Así la hago yo con este flow tan hermoso Empezó a rapear y esta pista yo me la gozo Es tan claro que yo no soy fantasioso, lo mío es reality Vengo haciendo fatality Esto es para ti, para mí, también para ti Yo soy tu equipa, que sepa, y no soy un Saiyajin Pero soy un rapero real, rapero hasta el fin, ring Así es, me gusta como suena empiezo a rapear la pista, más se pone buena Yo trueno y así me gusta Muchos se ajustan Pero está claro que mi voz más se ajusta Está claro que escuchaste al chinelo y al veneno es lo mismo, bro, esto es una bomba. Te lo dije que voy a hacer fatality, pero igual como en Mortal Kombat. Estoy gastando por el glory, esto es history. Está claro que yo voy a por mi money, I don't a fuck what you say, pay me first. Está claro que yo estoy aquí siempre me curse, you heard everybody you heard me. Está claro que estoy aquí que yo nunca me dormí. Estoy aquí como un king Rapero hasta el fin, vuelo como un ave y también como un delfín. Quisiera estar en Cuyagua, rapero empiezo la lluvia, agarre en su paraguas, porque lo que tengo es líricas verbales, que a ustedes les va a causar conmociones anales. Dale para adelante, porque yo soy es un gangster, yo voy a enseñarte cómo esto se hacía antes. Empezamos y nos juntamos y esto es un... Sastre. Yo voy a vestirte a tu funeral, soy el sastre, así que escucha bien que voy al 100, ya a 200, lo siento por ti, soy frenesí, tan claro que sí. van a morir ahora, soy quien se condecora, tan claro que ahora nosotros pues damos la hora y aquí hasta Pekín, ruin no eres, es tan claro que vamos a hacer que tiemble hasta las mujeres, hey, mucho uh. les duele, es mejor que perseveren, uh. es yeah. yeah. yeah. uh. yeah. mejor no me esperen.